Eh, muy buenos días al doctor Boris Darmon, ponente invitado para dar la charla sobre el tema de alcoholismo. A la Miss Katia Aparicio, compañero Diego y Rosa, que somos, eh, y mi persona, que somos estudiantes de la carrera de trabajo social de la Universidad Católica de Santa María. En esta oportunidad, eh, la charla que se va a dar es sobre prevención del alcoholismo y temas relacionados. Eh, también la bienvenida a todos los papitos y los participantes del ¿no? día de hoy gracias por su asistencia y por eh, la importancia que le dan a estas charlas que saben que son en bienestar de su familia de sus pequeños no y las hacemos con muchísimo aprecio por favor les eh, los invitaría también que puedan registrar su asistencia por el chat eh, para poder también hacerles llegar el diploma de participación ¿No? muchísimas gracias Dieguito. una palabra Sí, este, gracias a mí. Este, hola con todos, este, con el doctor Boris, con la Miss Kate, este con mis compañeras Ani y Rosa. Bueno, efectivamente no, entonces vamos a comenzar. Este, si la Miss Kate quisiera darnos algunas palabras o algo antes de iniciar. A ver. Sí, Diego, muchas gracias. Gracias, Ani, gracias, Rosita. Y un especial agradecimiento al doctor Boris Darmon, que ya sabemos una persona muy ocupada pero nos regala parte de su tiempo para permitirnos crecer y edificarnos como personas, el poder llegar a nuestros padres de familia, a los niños, a los hermanos de nuestros niños jóvenes en crecimiento. Muchísimas gracias por este tiempo y de corazón una vez más que Dios lo bendiga y lo tenga siempre bien. Gracias. Muy bien, muy, buenas, muy buenos días a todos ustedes y qué gusto poder ser parte de vuestras vidas y de su tiempo. Como siempre, los que nos dedicamos a las conferencias, a ayudar a otras personas a comprender el concepto de ciertas realidades de la vida, la verdad tenemos un privilegio muy grande el tener una audiencia y ustedes son nuestra audiencia. Nos dan su tiempo, nos dan el valor de su capacidad humana de separar ese espacio útil para que podamos nosotros, los conferencistas, poder ayudar a comprender un poco la sociedad y la vida que deberíamos llevar en ella. Por eso esta mañana yo quiero compartir con ustedes eh, un tema que es realmente relevante en la vida de los seres humanos y tiene que ver exclusivamente con una práctica que sin duda en algún momento de la vida... A muchos de nosotros nos ha afectado de algún modo. Tuve el privilegio de tener una familia donde mi padre no participó del alcoholismo, mi madre tampoco, pero pude ver en el pueblo donde nosotros vivíamos gente que tenía problemas con el alcoholismo. Lo triste de esta historia es que nosotros éramos los causantes, porque nosotros teníamos la única tienda del pueblo era la única tienda que vendía alcohol, aguardiente y cerveza. Un día llegó un hombre a nuestra casa, nombre sencillo, su nombre Blas Mendoza. Hizo recordar a mi madre los principios que cuando pequeña había aprendido de mi abuela Susana. Que ella era una cristiana y que no podía seguir expendiendo bebidas alcohólicas en su tienda. Que si ella quería realmente construir familias, debía recordar esos principios, debía recordar esos principios y esos principios llevarlos a la práctica y ayudar a las familias del pueblo a no consumir aquello que dañaba la salud y que dañaba la sociedad. No pasaron más que dos horas después de la conversación y mi madre decidió vender toda la cerveza que había en la casi a un precio irrisorio, y el aguardiente que tenía en las garrafones o garrafas de vidrio, que eran seis, las derramó literalmente en tierra al frente de la casa. Aunque fue una decisión drástica que mi padre, porque él no era cristiano, no aceptó, pues él no estaba en casa, estaba de viaje, definitivamente nunca más se expendió alcohol en nuestra casa, en nuestra tienda. Claro que el pueblo reclamó, porque es la costumbre del ser humano, eh, ocupar su tiempo, como no tiene la capacidad de poder utilizar su mente para desarrollar una conversación constructiva en la reunión de amigos, utiliza el alcohol como un medio para perder más bien el principio de sociedad. Y de eso queremos hablar hoy. El diagnóstico no es muy positivo. ¿Cómo afrontar el alcoholismo dentro de las familias o dentro de la sociedad? ¿Cómo afrontarlo si es algo o es una práctica tan común y aceptada por casi todos? Incluso por aquellos que no participamos del alcoholismo. Yo tengo el privilegio de no haber permitido que el alcohol forme parte de mi vida. Tengo el privilegio de no haber consumido alcohol en mi vida porque no tengo la práctica de hacerlo. No necesito el alcohol para poder sociabilizar o para poder compartir con alguien con quien quiere compartir su tiempo conmigo. No significa eso que soy una persona que por no ser alcohólico soy una persona ideal o correcta. Pero sí, toda persona que participa del alcoholismo tiene un pequeño inconveniente que va a afectar de algún modo algún campo de su vida el alcoholismo es un estado de cambio en el comportamiento que afecta el comportamiento del ser humano, que incluye además alteraciones que se manifiestan por el consumo continuo y excesivo de bebidas alcohólicas, especialmente que producen efectos nocivos, no solamente en el ámbito de la persona, sino también en todo lo relacionado a su vida diaria. He allí el gran problema del alcoholismo. Y algunos dirán, pero... Beber cerveza solamente tiene el 5% de alcohol, no afecta tanto. Ahí está el gran problema, que si usted consumiera algún tipo de eh, alcohol o algún tipo de fermentación, llamémosle, que le produzca efectos en cinco minutos, quizás no lo haría, o si es que lo hace sería porque tiene ya una condición crónica. Justamente el consumo excesivo y continuo de un sistema de alcohol que no necesariamente es nocivo de inmediato es lo que hace a la persona dependiente de este tipo de actividades. Las bebidas fermentadas generalmente proceden del proceso de fermentación de azúcares contenidos en las frutas o en algún tipo de productos naturales son características de este grupo, generalmente la cerveza, la sidra el vino, y que pueden más o menos su graduación alcohólica estar entre el 4% y el 12%. Entre las bebidas destiladas, que lo que busca realmente la destilación es aumentar su nivel de concentración alcohólica, ya estamos hablando de un sistema en el cual se destila con el objetivo de conseguir un sistema de drogadicción, o de afectación a la mente y a la fisiología del ser humano que le permita hasta perder la razón. ¿Por qué conocemos a, esta, a este tipo de bebida como alcohólica o alcohol? Porque viene de los alquimistas árabes quienes crearon o pusieron esta sustancia a disposición de la sociedad. Generalmente cuando nosotros ingerimos alcohol, hay un proceso de asimilación y los efectos se pueden notar en el cuerpo humano. Normalmente es absorbido por el torrente sanguíneo a través del estómago y los efectos del alcohol aparecen en los 10 minutos siguientes al consumo aproximadamente. Aparentemente la persona no es consciente, pero alcanza su máximo punto en un lapso de más o menos 40 a 60 minutos. Permanece en la circulación hasta llegar al hígado, donde se metabolizan sus componentes y, por supuesto, comienzan a tener afectaciones en el cuerpo humano, haciendo que el cuerpo humano desarrolle un sistema de depresión en el sistema nervioso central y ocupando espacios, especialmente en el espacio del equilibrio en el cerebro, que hace que la persona pueda perder el sentido y también la capacidad de mantenerse en pie. Los efectos generalmente del alcohol sobre el ser humano están en función a la cantidad de alcohol consumido. Por ejemplo, en el 0.05% produce desinhibición y facilita las interacciones sociales. Dice, facilita las interacciones sociales en el sentido de que comienza a perder la conciencia de las actividades que tiene en el entorno. A un 0.10% genera dificultades en la pronunciación. A un 0.20% .20 está asociado generalmente con la euforia y el deterioro motriz. Comienza a perder la capacidad de mantenerse en pie. A un 0.30% ya produce confusión. Ya no se da cuenta con quién está, cómo conversa. Hasta puede faltar el respeto a sus propios amigos o quizás a una dama que está en el entorno. Al 0.4% ya comienza a producir un letargo en el movimiento y también en la razón. A un 0.50% está asociado con un sistema de coma, la persona comienza a entrar en un estado de eh, totalmente eh, obnubilación de la conciencia y por supuesto a perder la visión y a entrar en un estado casi de coma o sueño. A un 60% se ocasiona ya la parálisis respiratoria y posiblemente podría producir la muerte si la persona no está en condiciones físicamente adecuadas como para poder sostenerse. En las relaciones familiares, generalmente los efectos son mucho más visibles y tristes. Baja la autoestima en los hijos de los padres eh, alcohólicos. Muchas veces los hijos que ven a sus padres alcohólicos arrastrándose por la calle o en actitudes totalmente vergonzosas no quieren dar a conocer que ellos son sus padres. En el campo de la familia generalmente el alcohólico cambia su rol porque los hijos asumen el papel de los padres y el padre que no tiene conciencia de la situación generalmente es reemplazado por los hijos o por alguien más de la familia porque el padre en su condición crónica alcohólica no puede ejercer la función de padre. Algunos tienden a minimizar o negar y justificar los efectos del alcoholismo en el, ad en el adicto, los hijos comienzan a decir, no, mi papá de vez en cuando, no es siempre, cuando muchas veces es un hecho que sucede todos los días y de manera permanente. Lo triste también es que las afectaciones familiares están también en la economía del hogar. Cuando la persona entra a en un estado de alcoholismo crónico, muchas veces ya no tiene conciencia de cuánto dinero gasta, dinero de la familia o para el beneficio de la familia, y lo deja en manos del cantinero, que es el que finalmente se beneficia. He tenido el privilegio de viajar todo el Perú y también diferentes lugares del mundo, donde he tenido que tocar este tema de alguna manera en algún ítem de alguna de mis conferencias cuando he hablado sobre el desarrollo de la familia o las relaciones interpersonales. Y me ha dado o me he dado de alguna manera el privilegio de hacer sátira, respecto a un hecho que es casi evidente en las familias. Muchas veces la esposa del alcohólico desearía ser como la esposa de la, del cantinero. La esposa del cantinero usa tacos hermosos, ropa fina, tiene su cabello muy bien este, preparado o, o, o producido, sus dientes completamente hermosos y una sonrisa de primera calidad que la mujer del alcohólico desea porque ella no tiene dientes, no tiene zapatos hermosos, no tiene vestidos especiales para ir a una reunión, a una fiesta. Cuando en el pueblo se reúnen, generalmente para socializar, la esposa del alcohólico es la más avergonzada, porque la esposa del cantinero tiene mayor probabilidad de ser estimada y ocupar un lugar en la sociedad. Pero la culpa lo tiene justamente la esposa del, del, del alcohólico quien le entrega a través de su esposo alcohólico o ella misma el dinero producido por el trabajo y el esfuerzo de la familia al cantinero para que éste pueda darle los privilegios a la familia, a su familia. Lastimosamente no somos conscientes de que el dinero que gastamos, alguien se aprovecha de él y alguien en la casa, tú, mujer, o tú, esposo, no eres consciente que el esfuerzo que has puesto para conseguir los recursos para tu familia le estás entregando al cantinero para que él pueda vivir la vida que él tiene gracias a tu alcoholismo, a tu descuido y a tu falta de responsabilidad. No le regales tu dinero al cantinero. No le regales tu dinero a Bacchus porque ellos tienen mucho dinero gracias a tu trabajo, a tu esfuerzo y a tu salud. Y por supuesto, a tu irresponsabilidad con tu familia. No afectes a tu familia consumiendo alcohol sabiendo que no tiene ningún beneficio para tu cuerpo. Los riesgos son realmente evidentes. Los accidentes automovilísticos son la realidad de todos los días. 65% de los accidentes en el Perú son producidos por personas que consumen alcohol. Y algunas de ellas con consecuencias Totalmente funestas. La persona puede caer y puede golpearse la cabeza o puede tener agotamiento y tener otros accidentes gracias al alcohol. Las personas que consumen alcohol son más tendientes al suicidio y, por supuesto, son más tendientes al riesgo de homicidio. Hoy tenemos un alto índice de feminicidio en el Perú gracias al alcoholismo. Si yo fuera presidente, posiblemente tomaría la decisión ...de que el alcohol sea una de las prohibiciones más grandes en mi gobierno. Lo hago en mi hogar, lo he hecho a través de todo el tiempo y seguramente usted si fuera presidente de su propia familia prohibiría a sus hijos consumir alcohol. No solamente porque disminuye su economía sino porque pone en riesgo la vida de su familia y de aquellos que están en el entorno. Hay un incremento del riesgo en el de embarazo no planeado, porque la persona inconsciente puede tener sexo con cualquier persona y no sabe realmente cuáles son las consecuencias. Puede incluso eh, contagiarse con enfermedades de transmisión sexual. Hay una disminución del comportamiento sexual seguro, es decir, la persona pierde la conciencia en ese sentido. Aumenta el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual de manera casi completa y lógica, porque la persona alcohólica normalmente no tiene el cuidado adecuado en su sexualidad. Hay mayor posibilidad de sufrir el síndrome del alcoholismo fetal en el caso de mujeres embarazadas que consumen alcohol, porque pueden, de alguna manera, transmitir la tendencia del alcoholismo a sus propios hijos. La dependencia, por supuesto, es una enfermedad que muchas veces no es bien vista en la sociedad, pero de alguna manera es aceptada por todos si en caso está en el entorno. Las enfermedades hepáticas crónicas son evidentes en las personas que consumen alcohol. Vamos a ver algunas, algunos casos más adelante. y Por supuesto, los cánceres de cabeza, cuello, estómago y mamas, en el caso de las mujeres, también es posible. Podemos ver la diferencia entre un cerebro sano y un cerebro alcohólico. La diferencia es evidente. Las personas que consumen alcohol, generalmente su afectación no solamente está en el campo psicológico, sino sobre todo en el, en el sistema uh, nervioso central controlado por el cerebro, especialmente en el área del equilibrio, su afectación es inmediata, pero en el área de la composición misma del cerebro como el sistema de control de la voluntad y del funcionamiento de nuestro cuerpo es mayor. En el campo de, del hígado, especialmente, allí podemos ver la diferencia entre un hígado sano y un hígado enfermo por el alcoholismo con cirrosis hepática. Conozco un caso muy especial de una persona que fue consumidor de alcohol desde los 14 solamente hasta los 21 años y después dejó el alcohol porque se volvió cristiano. Él murió a los 45 años de cirrosis hepática. La pregunta que todos nos hacíamos era ¿por qué una persona que había dejado a los 21 años el alcohol ahora moría como consecuencia de esos años de alcoholismo que él tuvo? Que fueron solamente siete. Porque el alcohol afecta de manera continua durante el tiempo de su consumo y después sus efectos son también continuos a través del resto de la vida. No se puede retroceder aquello que se daña, más aún si no sabemos que está dañado. En el tema del páncreas es también algo increíble sus efectos. Generalmente en el área del intestino, sus afectaciones hemorrágicas no necesariamente son evidentes para el alcohólico, porque no siempre lo puede notar, pero están presentes allí y a través de un examen médico se puede descubrir. El alcohólico generalmente mezcla una cantidad de diferentes tipos de alcohol durante su consumo. Y una de las equivocaciones más graves que comete el alcohólico es acompañar el consumo del cigarrillo juntamente con el alcohol. Multiplica por 10 los efectos que éste tiene sobre el cuerpo humano. ¿Cómo podemos tratar el alcoholismo? Su tratamiento no es fácil porque tiene que ver con una permisión social. En realidad, todo está en el nivel de la conciencia. El alcohólico generalmente no es consciente, o el que cae en el alcoholismo no necesariamente es consciente cuándo, en qué momento, él ya se vuelve dependiente de este estupefaciente. Entonces, el trabajo muchas veces para retrospectar o retraer a la persona del alcoholismo toma un tiempo bastante largo, no por el tema de la praxis o la axiología misma de beber el alcohol, porque una persona que se aparta o se aleja de una cantina no va a resolver su problema si no hay primero un nivel de conciencia en el enfermo que o que no asume su situación en la que se encuentra. Yo conocí a don Manuel. Don Manuel era un zapatero que vivía solo a causa justamente del alcoholismo. Su familia lo había abandonado. Vivía en un cuarto de hotel donde yo lo conocí porque quería conversar conmigo respecto al tema del alcoholismo. Hablé con él, logramos ayudarlo por mucho tiempo eh, tuve el privilegio de poder eh, ver su cambio. Durante más o menos un año él se mantuvo sin consumir alcohol. Pero los efectos que ya su cuerpo habían asumido eran tales que finalmente un día lo encontraron muerto en su cuarto. Me llamaron para poder ver al oxiso y pude comprobar que era Don Manuel, donde durante más o menos siete días había consumido alcohol sin salir de su cuarto. Había vomitado, se había hecho sus necesidades sobre su cama y finalmente había terminado con la muerte. Es importante entender el concepto de, de desarrollar nivel de conciencia. Siempre el nivel de conciencia nos va a ayudar en cualquier persona, cualquier, de cualquier condición, de cualquier eh, dependencia que tenga con alguna cosa que le afecte podremos ayudarle en la medida en que su nivel de conciencia respecto a los efectos, tenga también efectos en su nivel de responsabilidad. Cuando uno asume una familia, cuando asume un hijo, cuando asume un trabajo, cuando asume un, un, un liderazgo, cuando asume lo que sea, necesita tener nivel de conciencia respecto a aquello que asume. Si el alcohólico no asume que es alcohólico, si él no se da cuenta de su condición y los efectos que puede potencialmente producir, porque de repente consume poco alcohol y no necesariamente se ve algunas consecuencias. No, yo solamente bebo una, una cervecita a la semana, a veces dos, o cuando estoy con mis amigos, cinco, seis, y comenzamos a redactar aquello que finalmente comienza a obnubilar nuestra capacidad consciente, de tal modo que finalmente llegamos a aceptar, que somos alcohólicos, pero no queremos dejar. Entonces, trabajar el nivel de conciencia es importante. También en la parte fisiológica, trabajar el proceso de desintoxicación. Hoy en día la medicina ha desarrollado niveles de desintoxicación, pero la desintoxicación no nos asegura que la persona va a dejar de ser alcohólico, porque si no hay un nivel de conciencia, es decir, si la persona no desarrolla voluntad es posible que el alcoholismo vuelva a ser parte de su vida. En el plan de rehabilitación también podemos utilizar lo que nosotros conocemos y muy bien eh, anunciado, el grupo de alcohólicos anónimos, que si bien es cierto, hace un trabajo interesante en las personas, también desarrolla un nivel de dependencia que cuando la persona sale de ese grupo, muchas veces vuelve al alcoholismo, porque no se desarrolla el concepto de nivel de conciencia. Se habla de experiencias, se siente el apoyo social, pero no necesariamente la sostenibilidad individual que el ser humano tiene que tener. Hay que trabajar los dos campos, o los tres campos, con grupos de autoayuda y por supuesto, asociaciones que cooperan de alguna manera en las personas para ayudar a desarrollar una retrospección respecto del alcoholismo. En el campo social, el consumo del alcohol ha sido reconocido como un factor de integración social y favorecedor de la convivencia. Yo defino esto como una mal concepción de sociedad. Acuso a aquella persona y la declaro culpable, a aquella persona que crea que el alcohol es un factor de integración social. Yo trabajé como pastor por 13 años para una congregación religiosa y tuve el privilegio de trabajar en Moquegua y fui muy amigo de un alcalde, que no voy a decir su nombre, que era alcohólico. Lo invité en tres ocasiones para eh, realizar matrimonios para nuestros jóvenes de la iglesia. Y en una de esas actividades él se quedó con nosotros para almorzar y participar con nosotros del agasajo a la pareja. Él estuvo con nosotros tres horas. Le pedí que por favor se quedara con nosotros. Después de una hora y media me preguntó ¿y a qué hora comienzan a repartir las cervezas? Y yo le dije, señor alcalde, nosotros no bebemos. Y él me hizo una pregunta que no podía él entender. Me dijo, ¿cómo pueden ustedes pasar horas en una reunión social sin alcohol? Yo nunca he concebido una reunión social sin alcohol. El consumo del alcohol no es, no ha sido, ni será un factor de integración social. Al contrario, no favorece la convivencia. Obnubila la mente y pone a la persona en peligro. Y por eso traje esta cita que la encontré en el internet y me pareció realmente contraproducente en su primera parte. También debemos actuar en el servicio de asistencia social apoyando el concepto del medio, del medio interno del trabajo, especialmente donde las personas muchas veces se contagian por la influencia de sus amigos. Hay que analizar todo tipo de problemas presentados por el productor cuya causa de los mismos puede ser el alcoholismo. Conseguir un buen nivel de información, divulgación y mentalización sobre los problemas derivados de esta enfermedad es importante. Hacer campañas de seguridad sobre el área del alcoholismo, como la que estamos haciendo ahora. Y yo quiero pedirles a ustedes que se comprometan a divulgar esta capacitación, que quizás no es la perfecta ni quizás la mejor que ustedes van a escuchar, pero ustedes pueden divulgarla entre los padres de familia, compartir entre sus amigos, Pueden buscar la presentación en Boris Darmont en Facebook o dentro de unos 15 o 20 minutos, también lo pueden ver en Boris Darmon canal en YouTube y compartirlo con otras personas. Porque es importante hacer campañas de seguridad sobre el área del alcoholismo en el campo social para crear conciencia. Debemos hacer reuniones y colaborar con los técnicos y mandos, así como compañeros que informen y que ayuden a conocer el problema del alcoholismo en el centro de trabajo. Una colaboración con los alcohólicos rehabilitados en la recuperación de otros compañeros puede ser una gran ayuda para que los que están en el centro de trabajo o en el campo social, en el, en la, en el lugar donde vivimos o nos reunimos, también podamos ayudar a otros. Elaborar documentaciones o informes de mentalización de la enfermedad de manera específica, pero no, de, no solamente con una charla como la de hoy, que simplemente durará unos 50 minutos, sino que sea permanente un trabajo casi pedagógico, social, que pueda ayudar a los que tienen tendencia al alcoholismo a cambiar de actitud y, por supuesto, colaborar con los servicios de prevención que existen en la comunidad. Si hay algo que no existe muchas veces en la comunidad, es justamente servicios de prevención. Siempre hay servicios de atención emergente para casos ya terminales. Y no tenemos un proceso o un programa de prevención. Y si es que hay, es tan efímero, tan pequeño, que no tiene los resultados, porque siempre hemos pensado resolver el problema con una pastilla o con un centro de emergencia en un hospital. ¿Cuántos hospitales se construyeron en el Perú de en 200 años? No lo sé exactamente la, la cantidad, pero sí sé algo. ¿Cuántos centros de prevención de salud ha construido el Estado para que podamos evitar los problemas, no solamente del alcoholismo, sino de todos los problemas sociales. ¡Ninguno! No hay. Porque siempre estamos trabajando la emergencia, no estamos trabajando la prevención. Y creo que esta puede ser para usted en su comunidad, para usted que es líder de una comunidad o va a ser un profesional líder en alguna comunidad, ya sea del trabajo o socialmente hablando, poder crear un servicio de prevención o un centro de prevención que permita a las personas no caer, por lo menos en este caso, en el alcoholismo. Desde el medio ambiente social, establecer contactos con organismos o centros hospitalarios de rehabilitación, si es que hay un programa de rehabilitación en los hospitales, abogados, parroquias, vecinos, iglesias y otros grupos de profesionales que puedan también participar de esto. Y desde el medio familiar, que es lo más importante, establecer contacto con esposas, que hoy día parece que están está varias de ellas, Hijos que tienen padres alcohólicos, pacientes que están relacionados con familias o algunas personas que conocen, y por supuesto los amigos que de alguna manera pueden informar las tendencias o las prácticas de alcoholismo crónico en algunas personas. Con el apoyo de mi familia, dice este, este exjugador, he conseguido salir de este mundo y volver a vivir. Me he mantenido firme y sobrio gracias al apoyo de mi familia. Yo entiendo la expresión de Alex Duarte. Con el apoyo de mi familia me he mantenido firme y sobrio. Pero hay algo más importante, que de repente Alex no se ha dado cuenta, y que muchos de ustedes también no se han dado cuenta, que las personas que han salido del alcoholismo y permanecen así por todo el tiempo, no es tanto el apoyo de la familia el que da la sostenibilidad, sino el nivel de conciencia que desarrolla el individuo sobre sí mismo, sobre su sentido de responsabilidad, sobre su cuerpo, que es templo del Espíritu de Dios, que es el lugar donde la conciencia trabaja para poder evitar los problemas de la vida. Finalmente, el alcohol... Destruye a la persona, sus ilusiones, sus proyectos, su familia, su entorno. Aléjate del alcohol. Dile a las personas que se alejen de él. No simplemente el hecho de alejarse físicamente, sino en el nivel de su conciencia. Ya lo decía la escritura hace más de 2.500 años atrás.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 La escritura no se equivoca, porque la escritura es la descripción de la vida del ser humano, de su propia historia, de su propia realidad, en relación con sus tendencias positivas o negativas. Unas más malas que otras. No estamos pidiéndote esta mañana que tú seas una persona perfecta. Te estamos pidiendo que seas una persona consciente, y que tu nivel de conciencia... Desarrollo de tu principio de responsabilidad. Eso es lo que queremos. Que tú puedas participar de aquel privilegio que te da la vida de poder decidir qué quieres, cómo lo quieres, qué beneficios quieres tener, cómo quieres tener bienestar, de la manera como tú puedas conceptualizar la vida que tú quieres o que sabes que puedes y quieres tener. Por eso es importante... Desarrollar el nivel de conciencia en cada uno de nosotros. Es un privilegio para mí poder participar con ustedes de este momento y agradecer una vez más la oportunidad que me dan de poder separar, separando ustedes su tiempo, darme el privilegio de compartir esta conferencia y ayudar a muchas familias que puedan salir del flagelo que destruye nuestra sociedad que es el alcoholismo.